Les deseo a todos eh, un feliz día al trabajador y que puedan disfrutarlo con sus familias y sobre todo que, que puedan trabajar porque el trabajo eh, dignifica y hace que la persona se realice eh, completamente.